Na, na, na, na, na, na, na. Yeah. Golden Boy, mira donde voy, truena cuando llego, ya sabe quién soy Del cielo al abismo un paso, yo al borde estoy, sin miedo la luz me llama, le llego y voy No ando mareado, sueno en todos lado, grabando encerrado, en la cima parqueado, soy así no me han enseñado, tengo la luz Brillo en todos lados El enemigo intimida Secreto bien guardado Prendo motores, esto ni han pesado Vengo con ganga y un flow pesado Aquí no andamos enamorado, dale palabra Cualquiera lo me aniquila, yo de tequila. Modelo vestido lila, goldenitos en fila. Flexing like, Woo". they know I'm a killer. yeah, yeah they know I'm a killer. like a girl when she's steams, but also vanilla. Flip this shit like impala Gano tan for no drama. Go and grab with your mama. Damos flow dalla y la Lama. Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. <inaudible> Pero si hay lío, rápido rápido. Andamos en alta no falta na. no, el nada el dinero nada, no me afana cocino flows no, toda la semana dímelo mi pana ya, no hay drama ya, talk to yeah. me yeah. nice, so don't talk to me twice yeah. yeah. so don't keep paso surprise one at don't get it proud right. shake it shake yeah. baby that's not yeah. yeah, baby that's ando yeah. distraído de cancún Tulum, luego en Río, en ninguno confío Estrellas no, no, no me guían, siempre lo he sabido En la mente lo que he conseguido No hay lamento, grabo lo envío Cuando vuele alto, cuando tire bala La maldad se esconde, voy subiendo a escalas Voy tirando bala, subiendo en nivel Tirando fuego para Y yo solo quiero volar que en esta vida no vamos a parar no vamos Lo que para. tire lo vamos a agarrar no Bebe si muero no vaya a llorar, no hasta vaya a llorar. Golden Boy me Mira voy, donde voy, voy. dónde voy Prena cuando llego, Ya yo sabe quién soy Del cielo al abismo un paso Yo al borde estoy al borde Sin miedo la luz me llama Le llego y Golden voy Y yo voy voy Y voy a Golden Boy Yeah you know Now you hurt Ah what up